Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve. Eh, nuestro, nuestro continente tiene muchas eh, fechas emblemáticas, ¿no? Yo escogí 94 porque, pues bueno, como mexicano, me, me, me parecía que había que apostar por eh, un poner énfasis en un momento específico para poder hablar de muchos otros temas que hoy nos definen como mexicanos, pero estoy consciente de que en los 90 marcaron a Latinoamérica en general. Cuando estaba haciendo toda la investigación eh, para 94, identifiqué cómo eh, a lo largo de Latinoamérica, eh, en los años 90, habían ocurrido... Eh, eh, momentos eh, parteaguas. ¿no? En Perú, por ejemplo, se da el autogolpe de Fujimori, se da el secuestro en el hotel, eh, en la embajada de Estados Unidos. En Colombia matan también a otro candidato a la presidencia. Eh, en Brasil también ocurren eh, eventos significativos. Sin duda alguna, eh, los 90 eh, es una época en la que... Eh, Latinoamérica vive un cambio de paradigmas, ¿no? de tener estos regímenes nacionalistas, eh, autoritarios eh, en buena medida, se empieza a pasar a un modelo eh, de apertura, sobre todo por la presión eh, económica de los mercados y digamos que esta irrupción del neoliberalismo empieza a, a replantear eh, las dinámicas sociales y políticas de varios países latinoamericanos y sin duda que pues, Bolivia está incluido. El presidente Salinas de Gortari es el villano de nuestra historia, ¿no? Entonces a mí me parecía precisamente por eso muy importante tener eh, la voz eh, y el testimonio directo de quien es considerado por la mayoría de los mexicanos como el principal responsable de muchas de las eh, adversidades que vivimos hoy en día como sociedad. Precisamente por eso es porque eh, la entrevista de él para mí es un pilar del documental. Y sí, efectivamente, pues es una entrevista que genera mucha controversia, ¿no? que genera cuestionamientos, ¿no? porque no solo se cuestiona mi decisión de darle voz, sino también se cuestiona el hecho de tener eh, que escuchar y de conocer los argumentos de quien es considerado pues, el responsable de nuestras calamidades, ¿no? que son muchas. Eso es algo... Que, que, que, que creo que eh, refleja muy bien su testimonio. Much muchas, como eran sistemas muy crípticos, donde había un poder presidencial y había una eh, teatralidad, donde si el presidente se tomaba una foto y abrazaba a uno y no abrazaba al otro, significaba un mensaje que luego toda la sociedad teníamos que interpretar en esa época, pues ahora, con el paso del tiempo, precisamente el testimonio de un personaje tan importante como él, pues es eh, un, un testimonio más directo, ¿no? sin esas eh, ambigüedades que se, con las que tenía que hacer la comunicación política en aquella época. Y, y, y sí, yo creo que hay que hablar con, eh, con todos los actores, por más... Eh, eh, que nos cueste eh, controlar ira, o sea, yo, mi familia perdió, estuvo a punto de perder la casa donde vivimos, eh, yo tuve que empezar a trabajar, mi papá perdió el empleo y en la casa el culpable era Salinas, ¿sabes? O sea, eso está ahí, pero eso no debería impedir la búsqueda de un conocimiento más complejo, más profundo de los acontecimientos, ¿no? Que eso es lo que creo que eh, ha preservado en la recepción de 94, que... Que yo, yo estoy muy sorprendido porque no esperaba que fuera un documento de consumo masivo como se convirtió. Sinceramente yo tenía la expectativa de que iba a ser un... Ya sabes, como la mayoría de los documentales, de nicho, cierta gente lo ve y demás. Y bueno, eh, pues sí ha superado las expectativas que teníamos y en buena medida creo que es eh, por esa decisión también de pues de, de hablar con todos los actores, por más eh, satanizados que estén. Sinceramente, eh, la idea como tal llegó, me llegó gracias a, a los productores, que son Laura Boldenberg y Bernardo Loyola. Ellos sí tenían como muy claro eh, que ese año ameritaba eh, un tratamiento ¿no? un documental. Entonces, eh, cuando llegaron conmigo a proponerme la idea, pues efectivamente me di cuenta de eso, que yo había trabajado en buena parte eh, mis historias siempre alrededor de lo que había ocurrido en el 94. ¿no? Yo he estado muy cerca, por ejemplo, pues, eh, del zapatismo, ¿no? tratando de contar todo su proceso, y pues el zapatismo es, eh, surge públicamente en el año 94, tengo un libro sobre Carlos Slim, eh, una biografía que, política que, que hice, donde en buena parte el, el, el corazón de la historia es esos años noventas eh, donde él eh, recibe las concesiones que lo llevaron a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, y así, a lo largo de, de un repaso de mis historias, encuentro eh, un asidero. Y pues es normal, yo tenía 13 años en el 94, eh, ahí digamos que tuve una perspectiva política, una definición también de muchos eh, de los problemas de mi país y, y una serie de inquietudes que, que luego fueron manifestándose de manera aislada hasta que llegó eh, pues este par de productores que me plantearon la idea de hacer un documental sobre el año 94 y ahí pude vertir todas estas eh, eh, experiencias ¿no? que yo tenía. Yo creo que eh, esencialmente los periodistas somos contadores de historias y hoy en día hay eh, una, un desarrollo tecnológico tan trepidante donde van cambiando de forma muy, muy dramática a veces porque tenemos arraigo con ciertos modelos de trabajo o procesos de, de aproximación a, de, o de divulgación de las historias y, y para mí el documental se volvió una herramienta muy entrañable eh, desde hace como 10 años, yo recuerdo. A pesar de que yo entré al mundo del documental con mucho escepticismo y más bien con una uh, idea de proteger mis historias, porque yo tenía historias que daba a documentalistas, que no me gustaba cómo quedaban, hasta que alguien me dijo, pues dirige tú entonces, para que te guste. Y así empecé en una codirección con dos cineastas de verdad, eh, haciendo una historia sobre uno de los hombres más ricos del noreste del país y, y descubrí precisamente eh, que la crónica y el documental eran hermanos prácticamente, ¿no? que eh, muchos de los procesos de trabajo eh, eh, eran totalmente similares ¿no? y, y esa pasión que uno siente cuando está trabajando una crónica la sentía yo también con el documental. Entonces, pues sí, creo que primero hay que ser congruentes con el oficio de contar historias, y después, eh, eh, eh, teniendo claro eso, buscar también cómo eh, encontrar eh, la forma de plantear esas historias a, a una audiencia eh, de, de los nuevos tiempos. ¿no? Y eso significa Netflix, la verdad. Contra